Buenas noches, desde el domingo 26 nos han pedido que analicemos cómo fue la propagación de bots durante el lanzamiento del movimiento Ahora El domingo, cerca del mediodía, el hashtag AhoraNunca se convirtió en uno de los principales training topics de México, sin embargo, eh, varias personas, entre ellas el Monero Hernández y Periodistas, y también aquí desde lo que sigue, notamos el uso de mensajes automatizados para promover este, esta tendencia, supuestamente. Y en un primer momento parecía que o era un sabotaje hacia la tendencia o era una forma de apoyar para que se convierta entra en un topic eh, Como expusimos en nuestro Tiny Name, lo mejor era. Analizar qué pasaba con esta tendencia Aquí podemos ver estos mensajes que se emitieron ese día La presentación, la denuncia de los bots, las comparaciones de la asistencia Y de estos mensajes que se repiten aquí Que comienzan con qué importante Esta Q, un diagonal importante y Capturamos la totalidad de estos mensajes Aquí los tenemos son cuentas que tienen nombres rusos en su nombre de usuario y en el nombre a mostrar tienen nombres castellanizados y son fotos de mujeres guapas que se hacen pasar por personas. Estas cuentas lo que hacen es replicar los mensajes de un personaje. Habrá que preguntarle a Armando Regil, que es la cuenta a la que están replicando este, este mensaje, si está siendo intencionado el uso de esos bots, porque no solamente actúan el domingo sino también hoy en, en una tendencia de la revista Forbes que se llamó Las 30 de Forbes, donde también este usuario estaba siendo replicado por, sus, por estos bots, que no sabemos si los sabotean o si los, si los usa de manera deliberada ¿Qué tan grande fue el impacto de estos bots? El 26 solamente contamos a 17 de ellos, 17 mensajes Capturamos casi 2000 eh, mensajes de Twitter E hicimos la gráfica, esta es la gráfica de los tweets emitidos con la etiqueta Ahora Nunca El 26 y parte del 27 En este círculo en rojo hemos, vamos a hacer un acercamiento ahora Hemos este, localizado estas 17 cuentas de nombres rusos, como ustedes recuerdan, en su nombre de usuario y en el nombre de mostrar tienen nombres castellanizados. Entonces aquí tenemos estas, estas cuentas este, con, con nombres en ruso, son esta mancha azul, que volviendo al zoom original vemos que es apenas una parte de la conversación. Entonces ya con este análisis gráfico podemos ver que si bien si sí hubo bots, eh, que replicaban a Armando Regiel, que lo utilizaban como fuente de, de contenidos, sí tuvieron un impacto, pero un impacto menor. Pero analizando la conversación total, eh, cada color que ven aquí, los que están aquí entrelazados, pues es la conversación que hubo entre críticas, apoyos, ¿no? el diálogo entre, entre el Monero Hernández, Genaro Villamil, Julio Estillero, Carlos Brito, algunos act eh, activistas de Morena Que están por aquí eh, Mencionando principalmente Emilio Álvarez y Casa, Esto es normal en cualquier conversación En cualquier trend topic. Lo que no es normal es este tipo de figuras Por ejemplo esta gris Que es claramente spam Ahora veremos de qué se trata Y estos destellos Este naranja, este verde Este gris por acá eh, Si bien no es un ataque de bots se parece mucho a, a la intención de generar ruido en un, en un Training Topic para generar una cierta influencia. Eh, concretamente, vamos a detenernos aquí, eh, que quiero aclarar de nuevo que, que si bien esto parecería ser spam, eh, al final está siendo creado por personas que apoyan a Irma Sandoval y que es una legítima manera de intervenir en un, en un Training Topic pero que está generando pues un desfase en la conversación. Vemos que esta conversación dice AMLO 2018 y vamos a ver de qué se trata. Este, este, esta, esta mancha de cientos de, de más de 100 cuentas corresponde a un tweet que es a este, donde Irma dice, encuentra las sutiles diferencias entre un acto de AMLO y, un acto, y el acto del domingo. Eh, bueno, aquí ya van 206 este, este Son las 10 de la noche del 27 de febrero Al momento de gráfico eran cerca de 150 Y vemos que esa foto, esa, ese tweet con esas dos fotos Pues genera esta mancha Como les digo, esto puede parecer un intento de spam Pero como hay que comprobar varias veces Pues vemos que este tweet está siendo pues, legítimamente replicado Y apoyado por personas Simpatizantes de Morena que claramente no están de acuerdo con ahora o nunca El, el ejemplo más preocupante es este esta, esta figura gris Que está siendo generado por una sola cuenta Que además pide que lo sigan ¿no? y, y esta cuenta se llama MPLINPN pues lo que está haciendo es, este, vamos a buscarlo ahorita en Twitter Pero Lo que está haciendo es eh, ataca, atacar a, a Margarita Zaval Con decenas y decenas de mensajes que, por cierto está incluido en una lista de, de, de trolls de, de la usuaria, la, de Dudet. Y aquí están todos los mensajes de spam Todos estos, estas fotos, ¿no? que en algún momento utiliza el hashtag, en otros no, eh, están afectando y, y vemos que es como como que lo más constante que esta persona tuitea, este comportamiento que, que no se notó en, en, en, en el momento de, de señalar los bots y el spam se notó más los, estos tweets de, que replican a Armando Regil eh, pues este, este sí afectó y este y esta, esta figura sí pudo haber afectado que desapareciera el tren y nunca. Eh, habrá que revisar más a fondo, no la hora de emisión de los tweets, obviamente hacer ese tipo de investigaciones requiere de mucho más tiempo y recursos, pero por el momento, y para terminar este video, sí hubo bots. Los bots que denunciamos todos están aquí. Si bien se les puede detectar, no tuvieron una presencia significativa ni para apoyar o para atacar el trenito. Porque habrá que preguntarle a este personaje, Armando Regil, si, si los contrató o, o lo están boicoteando. Obviamente dependerá de lo que él diga, ¿no? Y que le creamos de lo que él diga. Por otro lado, eh, hay ciertas figuras que se alejan de la conversación natural en cualquier tendencia, que es como este tweet, que legítimamente está promoviendo una postura en contra del movimiento, pero que sin querer, pues está formando... Eh, las figuras de lo que sería de algo que pareciera ser spam no, eh, no estoy diciendo que el no va a la vez spam, sino que se parece esto obviamente hay que comprobar, hay que leer lo que están diciendo y estamos viendo que pues obviamente esta mancha se aparta, esta conversación se aparta porque es un apoyo legítimo a, a AMLO y una, y una postura en contra de ahora nunca eh, todo lo demás que vemos aquí, pues es una conversación normal eh, entre, entre cuentas, ataques, críticas Pero que están dentro de una conversación Que están generando este, esta diversidad orgánica El Training Topic Y que pues, lo ayudó a posicionarse El que pudo haber afectado y que desapareciera antes de tiempo Pues fue esta labor de spam de esta persona Que atacando a Margarita Sabela y utilizando el hashtag ahora o nunca, pues terminó afectando a toda la conversación. Así es que esto no lo notamos de bote pronto. Aquí está. Y bueno, eh, ya como una anotación final, es interesante que, que un evento en el que solo participan 150 personas se le haya dado tanto revuelo en las redes y que es, es abrumador la, la, la conversación a favor y en contra. Entonces... Esto le va a dar combustible a esta, esta nueva opción. Eh, aquí en lo que sigue estamos de acuerdo en que hay que criticar, conversar, este, exponer, eh, manifestar todas las dudas. Eso es lo que alimenta la libertad de expresión. Lo que no se vale son estos intentos. ¿no? Aunque hayan sido 19 cuentas pues, y no afectó tanto, o este spam gris ¿no? que está aquí, pues no hay necesidad de montarse en otros territorios, pero lamentablemente ya es una tendencia en México. Y la única manera que tenemos de proteger las conversaciones, si estemos a favor o en contra, pues es conversar con Luis Jolestillero, Emilio Álvarez y Casa, Monero Hernández, Danis Dresser, Carlos Brito, S.O. Este,